video no será normal como lo habrán visto en el título este vídeo llevará lo que se viene siendo la serie survival número uno gente la número uno nuestra primera serie survival en la tierra esta es la primera vez que inicio el survival o sea recién acabo de crear el mundo y vamos a hacer un mundo survival a ver si vamos al end claro vamos a tardar como unos 90 episodios, pero que llegamos, que llegamos, güeyes. Así que, pues sin esperar más, vamos, vamos a jugar. Bueno, ya estamos aquí. Vale, vamos a jugar. Ok, estamos aquí en un mundo todo fachero. Primero que nada, lo más importante en Minecraft. Conseguir tierra. No, eso no es, eso no es. Primero que nada... En Minecraft, según yo sé, o sea, me lo voy a jugar en Minecraft así a todo lo pro a mi modo Según lo que yo sé, primero que nada, buscar madera Eso es lo primero que, que me acuerdo que hay que hacer en Minecraft Alguno dígame si estoy equivocado o no Vale, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos Pica, pica, pica Pica, wey Uy, qué bicho más lento. No me acordaba qué... Fra... Segundo, buscar comida. No. Segundo, hacer una mesa crafteo. No. Así. Ando Andenú. Hacer una mesa crafteo. Tercero, poner una mesa crafteo. Y hacer palitos. Voy a hacer una espada. Luego voy a hacer un hacha. Luego hacer un pico. Y luego a hacer una pala. Así de fácil es el Minecraft, señores. aquí Porque siempre hacen falta los bloques Y nos cargamos a las vacas ¡Ah, Muere, muere, muere Bien, había otra vaca Ah, cerdito Cerdito, te voy a acabar Muere, muere, muere muere Ok, ok, ok, ok, okay. Venga, vaquita Tú también te... eh, Ando noob en el Minecraft de teléfono porque O sea, no yo no soy de jugarlo a menudo Y hace tiempo ya que dejé la serie de Brosplay Eh... Porque resulta que tenemos problemas con la llamada y eso Pero Eh, oh, estoy que me muero aquí, eh Uf, Estoy sufriendo la muerte Oye, mire, aquí hay otra Pero morite, ¿Eso era un oso polar? Ah, no, no, no No, no, no, no, no, es una, es una chinga oveja Pringada Vení, vení Muere Ok, había otra vaca Sí, ok tengo las dos, las tres ovejas que necesitaba para la cama. Ahora me falta conseguir una flor azul y me hago una cama azul. No, unas tres flores azules y me hago una camita azul, azul pro. Era azul amarillo es nube. <risa> <risa> Bien. Creo que ya tengo suficiente comida como para sobrevivir hasta mañana. Porque soy un comelón de primera clase. Bueno, pues tenemos flores rosadas, tenemos flores de todo tipo. Me gustaría jugar esto multijugador. Pero la única forma es que lo juegue y grabarlo eh, tiene que ser que esté hablando yo solo y la otra persona, pues jugando ahí todo. Mal. Todo fail. Ok, ok, ok. Y la última quita, si es que no veo más animales y me los cargo también. Ok, bueno. Okay. Y aquí ya hay una flor azul. No. Está muy rata. Ahora recojo mi mesita crafteo. Y me gustó esta zona. Además es plana. No me acuerdo ni dónde me generé yo. No me acuerdo de pana. No, ya va chicos, de pana. No me acuerdo dónde me generé. Te esperen Sé que esto es un idiotez de última clase, pero es que necesito ver dónde me morí, porque no me acuerdo cómo. O sea, ¿dónde dónde po, o sea, nací, pues? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siempre he sabido que en Minecraft, cuando te quedan así entre un medio corazón, un corazón y dos corazones, se te regenera y rápido... Antes de morir. Hay veces que sucede. Por lo menos ahorita no sucede. Vale. Aquí es nuestro punto de generación. Mm. Mm. Señores, pues por allá creo que veo una cueva. Voy a ir a investigar a ver. Se me da que veo una cueva. Cuevita, vamos ya. Cuevita, vamos ya. Cuevita, estamos llegando. ¡Güey! Es que si sí, la No me digas que esto tiene salto automático porque me. Uff Hola, bueno, señores, aquí hay algo de carbón. ¡Carbón! ¡Pajón! ¡Pajón!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 si me hago un piquito de piedra Me lo hago, me lo hago en corto En corto me lo hago En corto En corto me hago mi piquito Me hago mi piquito Me hago mi pico Me hago mi pico De carbón ¿Se podrá? Acabo de oír un Enderman, acabo de oír un Enderman Eso es malo señores, ¿por qué razón? Porque puede que me venga un Creeper por detrás y me mate exactamente en este momento, en este mismo instante Lo cual me tiene caga ah no, es el día todavía Uf, no voy También no me trae buenas vibras A ver no tengo buenas espadita, así que voy a pegar el carbón para cocinar y pasar antorchas Para no perderme a ver, picamos aquí, picamos allá, picamos por allá, y ya quedó. Tengo el teléfono, está Te acercado a la cara y me duele los ojos ya. ¡Pero what the fuck! ¡Qué mierda! 5, 6, 7 y 8. Eh, pongo el carbón. Como mis 13 chuletas. Y pico. A ver. 1, 2, 3. Acabo de ver cargo. Ah, no. Ah, 1, 2, 3. 1 y 1, 2. Con eso debería alcanzarme. Unos cuantos palitos más. Esto debería alcanzarme. Para hacerme una nueva espada. Debería alcanzarme. Para hacerme un nuevo. No, no, no, pico no, pico no. Hacha. Y para hacer una pala. Oh, vieron que pero soy. Nadie se huela con Juan Caos. Muchos me han preguntado que cómo es mi nombre. Uf, güey está muerte. Uf. No, güey, ya. Mira, ya tengo cueva para venir todos los días. Uy, esta cueva va a necesitar full exploración. Pero antes, voy a hacer una casita. Así que nada, esperamos a que esté esto listo. No me digas que. ¡Guau! Wow. Soy un tremendo nu. Tremendo nu que soy. Bueno, ya casi va a estar lista la comidita. La rica comidita, la rica comidita es Juanquillos. Ajá, que todos me han preguntado si mi nombre es Juanquillos o Juan Caos. Y la verdad son los dos. No tengo así nombre predeterminado. Ok, mientras que la comidita está, veo que ya se hace de noche, me voy a hacer mi casita, mi casita, mi casita. Mi casita, mi casita, mi casita, mi casita. Nos hacemos una casita, nos hacemos una casita, nos hacemos una casita. Picamos la tierrita, picamos la tierrita con una palita. Bien, bien, se hace noche, se hace noche, nos van a matar, nos van a matar. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Eh, güey, ¿la tierra? Solo faltan cuatro tierritas más. Una, dos. Tres, cuatro, listo ya Verga, no, hasta ahí Ok No, tengo dos más, no, listo Vale, ya tuvo que haber estado listo, ya tuvo que haber estado lista La comida Bien, bien Ya está lista nuestra comida Venga para acá Picamos el hornito Picamos el hornito, bien, bien, bien, bien, bien bien, bien. Ponemos mesa aquí Ponemos hasta aquí Y nos vamos de aquí Oye, es un cap ¿Qué es un caballo? ¡Uf! Una araña. Una araña, güey. Una araña. Vamos. ¡Uf! ¡Uf! Florecitas azules. Sí. Al fin. Después de tanto buscarlas. Espero que no sean moradas. O sea, No No sé qué mierda sea esto. Aquí en no esta planicie. Bueno, me es que. ¡Uf! Es que la ilusión óptica. 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4 y 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Uy, como que los mobs se me están acercando como demasiado. Uf, uf, uf, uf. Dos años rellenar ese hueco. Like, envió la explosión y la flecha en cámara lenta. Y la flecha que me acaba de pasar. O sea, wey, what the fuck. Uf, pero qué flechazos, tío. Pero, tío, calmado, calmado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver calmado, calmado, calmado. Calmado, calmado, calmado. El... que Mira. Me gané Flechas, me gané Naura no, Me ganó un No, flechas, arco y hueso Me dio triple botín Al... Oh, me mata Me mata Me matan Me matan Consejo, cuando están que te matan Topar ya. Abrir más hueco. Comer. Luego. Poner una mesa crafteo. Debajo de la entorcha. Luego. Convertir las flores en tinte. Luego convertir la lana en el color del tinte luego mierda no tengo no tengo madera ignoro me suena que son mis poquitos uy uy me cayeron me cayeron me cayeron uy uy uff Uf, yo me vi muerto Me vi fui, muerto Y donde vine a respawnar eh bien, bien, bien. Vamos por madera Y a hacer la casita Porque no voy a dejar mi casita a medias Voy quitando girasoles Que pez Ay, no, no, no Soy mi niño Son mi niño Son mi niño Soy mi niño, son mi niño, son mi niño son mis zampoos qué Pequi también Güey, pero déjame en paz Sí, mátame, mátame tú Prefiero que me mates ¿sí? A que me mate O sea, güey, pero no me dejan ni en paz Quiero vivir tranquilo Corre, corre, corre, corre Corre ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, bro! Es que estoy tan concentrado en correr ¡Ay, ay, ay! ay. Dime que no hay más mobs, dime que no hay más mobs Ok, ok, ok, ok Construimos rápido, construimos rápido okay, Construimos rápido ¡Uy! Me está mirando, me está mirando Ok, un, dos, tres, cuatro, cinco Aquí queremos un seis Uno, dos ventanita, uno, 2 uno, dos, uno, dos, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, tapa, sin importar qué base. Eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Okay. Seis, uno, dos, uno, dos, uno dos, uno, dos, no, no, no, mierda, mierda, mierda, se subió, se subió, se subió, se subió. Muere, muere, muere, pe, pe, pe, pe, muere. Muere, muere, muere, muere, güey Uf, uf, uf, uf Se subió, se subió, se subió Vale, vale, vale, vale Terminamos, terminamos, terminamos, terminamos Terminamos Vale, vale Ya estamos a salvo Estamos a salvo Uf, güey Vale Aquí, palmesita Aquí me voy a hacer mi hornito, papu Aquí hacemos esto, esta, camita. Aquí ponemos nuestra camita, Ok, de esto mmm, hace, ponemos aquí esto, aquí y ponemos nuestra chuletita. Okay. Luego hacemos, verificamos que no hayan creeper cerca, si si hay. Pero no creo que me puedan ver. Ok. Vamos aquí un techito y todo fachero. Ok, venga. Ok. Venga, ok. Ajá. Vale, vale, vale, vale, vale. Ok, aquí. aquí. Un, dos, tres. Dos y uno. Uy, supieron, ¿supieron como estoy? estoy asustado, güey. Hoy, hoy casi me matan. Estoy, estoy que muero. Hoy alguien me intentó matar. Uno, dos. No, güey No, no, güey Bueno, ya se hace de día Esperemos a que salga de día y... Ay, no dormí, güey F, no voy a dormir Ok Uuuuh Güey Muere, muere, muere pez, muere pez Mira, pero que ya te, te quemas Te quemas, weón. Este, este, ese güey prefiere quemarse Prefiere quemarse No, prefiere comerme Después de quemarse O algo así con el llama, me perdí Intenté hacer un chiste, pero no, no, no me sale No soy güey me va a tardar Bardear güey me... tan planito que era esto Me va a tocar bardear otro sitio Raidear Raidear otro sitio Uff Uff, trampa mortal Uf, güey. Trampa mortal, trampa mortal, trampa. Vale, vale, terminamos por aquí, terminamos por aquí, terminamos por allá, terminamos por aquí, terminamos por aquí, terminamos por, aquí, terminamos por acá, terminamos por acá. Eh, bueno, ya es nuestra primera noche. Que sobrevivimos. Cuando se me rompa la pala, se acaba el episodio. Oh my god. Bien, bien uh, a No, no, no, no, no, seré sereno. Nu, sereno, nu. wey, wey, me voy a ahogar. Cierto, lógica de Minecraft: no dejarte subir nunca. Ok, ok, uh, salto bro okay. ok, ya con esto creo que me alcanza Relleno aquí, relleno aquí, relleno aquí Tengo que ir a por madera Y por arena Arena, arena, arena, arena Vale Ok, esperemos a que eso se reproduzca Así que no tenga madera no quito estas escaleras Bien, vale ah, Tendré aquí uno y dos Voy a craftearme una, una palita Y miren porque siempre que te caes en la grava una cosa así Siempre la palita es, te salva la vida Bueno, en serio, te salva, te salva No puedes no puedes criticar una pala porque la pala sí te salva okay, okay, okay, okay. aquí Aquí por acá, por allá y por allá. Hacemos una ventana por aquí. O... No, la otra era. No, no, no. Y hacemos una ventana grande. Está ahí para ver para atrás. ¿Ok? Ya mi casa va tomando forma, papú. Ah, no. ¿Ok? Vale, vale, vale, vale Bueno Cortamos aquí Aquí Y aquí Por lo menos tengo arena aquí mismo Aquí al lado Donde vivo tengo mi arenita un, dos, tres... vamos a picar bastante porque no sé cuánto vidrio necesite, así que vamos a picar unos cuantos de vidrio. Ok... Tan, dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan a por madera, por madera, a por madera, por a por madera, madera. A ah, buen corto está pegando esta cámara. Ok, bueno. Sigo ya con esta madera, creo que nos basta. Ya no creo necesitar mucho más. Bueno. Buenardo, buenardo, buenardo, buenardo, buenardo. Bueno, bueno, bueno, bueno. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, un periquito, un periquito por aquí, por aquí, por periquito por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por ta ta tan tan tan tan tan tan tan Bien, puertita Puertita versión 2.0 colocada Cofrecito puesto Vamos a guardar todas nuestras pelotudes aquí Dale, tengo un arquito, un pollito, esto, esto, esto, esto. me haré unos cultivos ahí también. Tendré que buscar una aldea. Uh, esto para acá, para acá, para acá. Voy a comer un poquito, poquito, poquito, poquito. Ok. Vale, vale.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 ¿Por qué razón? Por Nubi Bien, coloco uno aquí Coloco uno aquí Rompo este de aquí Agarro este de aquí Quito este de aquí Pongo aquí Aquí, aquí Aquí y aquí Vale Pongo ahí una lucecita de noche Aquí otra lucecita la puerta Pongo una afuera una por aquí para que nos ponen feos mobs que me puedan radiar. Exactamente así. Ok, tengo un Enderman por acá. Eh, vamos a guardar la tierrita también. La riñita también. Okay. ¿Cómo se crafteaba? Un, un, un, un panel que me llama la atención es un panel sí si sí, la tiene la tiene ah pero es que sale full paneles me salieron 14 nada más y mira 32 paneles de video pero es que rinde rinde wey rinde Ah, lo malo es que si colocas algo file cagas vale pues ya quedó mira que no tuve que ni picar tanta arena bueno señores hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado dale like y suscríbete si te ha gustado este vídeo dale like por favor dale like me te lo agradecería un montón. Vale, pues nada. Tenemos aquí nuestra casita terminada. Y nos vemos hasta un próximo vídeo.